Roberto Emilio Grodofredo Arlt, conocido como Roberto Arlt, nació el 26 de abril de 1900. Sus padres eran de Prusia, Karl Arlt y la austrohúngara Kacherin. Eran un par de inmigrantes pobres recién llegados al país. La relación con su padre estuvo siempre signada por un trato severo y poco permisivo o directamente sádico. Hoy leemos un cuento corto de Roberto Arlt, de título Un error judicial. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Un error judicial. Un cuento de Roberto Arlt. De pronto, el señor Reder. Levantándose entre el círculo de herederos que escudriñaban el semblante de la señora Gramer, exclamó. —Sí, usted es la ladrona. La señora Gramer, una anciana de setenta años, al escuchar a Roder se echó a llorar. Las lágrimas corrían por su ruinoso rostro amarillo, pero el señor Roder, impasible, continuó. —Señora, de la caja del finado Rampler faltaban veinte mil pesos. Del libro de haberes ha sido arrancada la hoja donde figuraba la cantidad de acciones que Rampler había comprado el frigorífico El Triángulo. —¿Y qué casualidad? Hoy un agente de investigaciones, al revisar el baúl que usted tenía depositado en la casa de la señora Castel, encuentra una boleta de depósito por veinte mil pesos. Un círculo de cabezas canosas y rostros ceñudos escuchaba con ansiedad al señor Rudder. Rudder, comerciante en cereales, había sido nombrado depositario por los parientes de Rompler el día en que éste había fallecido, de lo que quedaba como posible herencia, pues los negocios de éste estaban un poco embrollados. El mismo día, al hacer el arqueo de caja, Rudder descubrió que faltaban veinte mil pesos. Lo que no podía comprobar era si lo defraudado consistía en dinero o valores negociables. La escajera de Rampler se mesaba desesperadamente el cabello con sus manos resecas. Quería huir, proclamar con alaridos inmensos su inocencia arrodillarse frente a Roder, que antes la llamaba una buena mujer, para convencerlo de que no era ladrona, pero inútil todo, porque a medida que examinaba los rostros de los parientes, comprendía que estos la habían condenado ya. Quince días antes de fallecer Rampler, Anastasia Grammer había cumplido veinte años de trabajo en la perfumería ya no era empleada de él sino su casi socia. Y esa atmósfera de odio que ahora la estrangulaba con manos visibles provenía de los parientes ancianos que deseaban saciar el odio que le tuvieron a rampler en ella. Y todo por un legado de diez mil pesos que en testamento le dejó, aparte de un reconocimiento de deuda que ascendía a varios miles de pesos. Otro de los herederos hizo uso de la acusación. Era estudiante de Derecho y el único joven entre los silenciosos ancianos. ¿De dónde salen entonces esos veinte mil pesos que usted tiene depositados en el banco? Los gané en la lotería hace tres años. Carcajadas coléricas acogieron esta respuesta. ¿Sí? Con el señor Rambler jugamos hace tres años un billete entero. La mitad de lo ganado fue para mí. —¿Y cómo hace ocho días que usted los ha depositado en el banco? —Los había prestado a mi sobrino. Graves se levantó, el señor Bronco Rampler Hacía muchos años que trabajaba de peletero y había redondeado una fortuna, dijo—. «Esta señora Gramper tiene respuesta para todo. Las tachaduras y asientos arbitrarios que ha hecho en los libros explica que le fueron ordenadas por Rampler. Rampler le debe... Rampler le deja la herencia. Rampler ha trabajado y regalado su dinero a la señora Grammer. Perfectamente. Como nosotros no creemos todo eso, es mejor que usted, señora... —Trate de convencerlo al juez. Era ya la una de la madrugada y Ernesto Goiz, sentado frente a su escritorio, pensaba en el terrible destino de su tía Anastasia Gramar. Él sabía perfectamente que la tía Anastasia era inocente, pero ¿cómo demostrarlo? Todas las apariencias estaban contra ella. Libros mal llevados. Asientos falsos a hoja desaparecida. Y ahora, para colmo, la tía Anastasia, aniquilada por el golpe, no recordaba detalles que pudieran aclarar su situación. Y como de costumbre su pensamiento se volvió hacia el señor Rader, el depositario de las llaves. Le era odioso sin saber por qué. El reloj marcaba ya a la una y treinta. Goy se detuvo un instante frente al escritorio. Luego apoyó la frente en el vidrio de la ventana y hasta esta frescura le pareció que aclaraba sus ideas. Y se dijo. Si yo salvo a mi tía, podré casarme. Pero, ¿cómo salvarla? Sin embargo, ese rader... Y otra vez sus ojos se detuvieron en el escritorio. Esta vez se asombró. Allí, en medio del escritorio, había una página arrancada un libro que él había comprado, un curso de electricidad. —¿Pero por qué he arrancado esa hoja? —se preguntó. Picado por la curiosidad se acercó. La página cortada del libro tenía unas fórmulas que le interesaba recordar. Pero él no acostumbraba a arrancar las hojas de los libros, y pensó que estaba un poco afiebrado. Luego se asomó otra vez a la ventana, y de pronto sus ideas se aclararon. —¡Eso es! El que arrancó la hoja del libro del Rample lo hizo porque ella había cosas allí que le convenía recordar o hacer desaparecer. A mí me ha pasado lo mismo ahora. Freuz tiene razón cuando interpreta los sueños. Yo estaba soñando. El único que pueda haberla amaneado es Reder. Pero, ¿qué había notado en esa hoja? ¿Dinero? No. ¿Las acciones? ¿Por qué no? Han quedado setenta mil pesos en acciones. Súbitamente, una gran alegría congestionó el semblante de Goyce. Indudablemente el ladrón era Roder. Pero había que demostrarlo. Cabiló un instante, dio varas vueltas entre sus manos a la hoja del curso de electrotécnica y sonriendo se fue a la cama. Reder era el ladrón. Estaba seguro de ello. Pocos días después, en varios periódicos dedicados a especulaciones bursátiles, se leía este aviso. Se gratificará quien informe qué personas compraron acciones del frigorífico El Triángulo entre los días 8 y 11 de agosto. Al tercer día de publicarse el aviso, Goyce recibió la visita de un dactilográfico. Este le comunicó que el día 8 de agosto su patrón Bronkin Rampler. «¿Cómo ha dicho?» interrumpió Goiz. «¿Sí? Rampler». Compró en doce mil pesos 20 acciones de mil pesos al señor Rader. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque hice el cheque. El señor Rader llegó a las 7 de la noche. Pero usted no sabe que Rampler es pariente del difunto Rampler. No, solo sé que me ha echado a la calle porque Rader le dijo haberme encontrado conversando con su sobrina. ¿Y cómo reparó usted? ¿En qué eran acciones del triángulo? Porque Rampler se hizo firmar un recibo en el cual constaba eso. Perfectamente, amigo. Aloisi. Me llamo Ernesto Aloisi. Bueno, amigo Aloisi, todos estos datos que usted me ha dado le serán gratificados, por lo menos con mil pesos, pero en tanto vayamos a los tribunales. Todo esto es necesario contárselo al juez. Y Rader fue detenido en la mañana del mismo día en que el fiscal del crimen solicitaba tres años de cárcel para Anastasia Gramar. El serialista quiso negar su participación en el delito, pero cuando se le presentó el recibo firmado por Bronken Rampler, recibo que se le secuestró, Rader llorando confesó su situación. Había perdido mucho dinero, etcétera, etcétera. Y Brankin Rampler, para quedarse con la parte de la anciana, lo había obligado a sustraer las acciones. Tres días después Anastasia Kramer salía de la cárcel. Y las primeras palabras de Goiz, el pícaro, fueron, Tía, necesito diez mil pesos para casarme. ¿Puedes regalármelos? Anastasia Kramer... Miró a la puerta de la cárcel que se cerraba a su espalda y dijo, «Hijo, estoy cansada ya y quiero que todo lo mío quede para tu futuro hijo. Cásate, no más». Fin